lo que estamos viendo es la venta de un ítem por 5 millones de oro esta es la receta del lazo elemental o el elemental ariad, dependiendo de cómo tengas el juego, básicamente esta receta se consigue al derrotar enemigos poderosos de las tormentas elementales en las islas de los dragones encontraremos a enemigos muy concretos en ciertos puntos del mapa y todo lo que necesitamos es derrotar o si tenemos mucha suerte conseguiremos esta receta de joyería se puede vender, la puedes usar para completar pedidos ya que el collar que se crea es bastante eh, necesitado es uno de los visas y si mal no recuerdo de varias clases y es por eso que la gente suele pagar también por el pedido en cuestión sígueme para más videos, suscríbete para los sorteos y para aprender a hacer oro en wow cuídense hasta luego chau